I'm not kid, you're not a kid. I'm I'm not a kid. Sí. Es el protagonista. Es el protagonista. Es el ya, ya envié una a ver, a ver Porque el protagonista no, es más plano que... que la de Ah son Undertale ah, Comics sí. sí. un no. Comics A ver No pero están en inglés eh, ¿eh? Inglés? Bueno más o menos Si sí, los... es inglés Black, Es inglés básico ¿eh? Aparte está la traducción abajo de la imagen está ah, la sí, traducción sí. allá abajo Ah ver, verdad sí, sí, sí está abajo sí, sí. la traducción Va Vas vas vas vas ¡Mamá! ¡Hay un monstruo debajo de mi cama! No seas tonto, mi niño. ¿Por qué alguien estaría debajo de tu cama? Pero, si te haces sentir mejor, yo... Papyrus, por favor, sal de ahí. ¡Pero yo quiero proteger al humano de posibles intrusos. ¡Él no se va! ¡No me voy a ir! ¡Ah, ahora tenemos a Gastel! Ah, mira, mira! ¿Quién va a ser el gaster porque? Hey, siéntate ahí, por favor. Ok. ¿Y tú solo ah, ahora abre grande. Ah, todo se ve bien. Trae a tu hermano, ¿bien? Está bien. Siéntate ahí, por favor. Ok. Ahora abre. Grande. ¿Qué? Este... <risa> Este de aquí va a ser complicado. <risas> ok. Puede que esto no sea algo desagradable. Que sea algo desagradable. Okay. No, no, no. o sea, Imagina que te pase eso, que te metan algo por el oh. Uy, Charis, uy. Charis. Chara, no. Bueno, ¿quién es la chica? Eh, que la hagamelo, ¿no? Que la melo. ¡Ey, niño! ¿Seguro que estás en la clase correcta? Según lo que escuché, los fenómenos van a clases en el sótano. ¿No te sientas muy cómodo ahí abajo? ¿No te sentirías como en casa? ¡Uy, qué forra! ¡Qué forra! ¡Qué mamona! ¡Qué mamona! O sea, que espero que esta sea chara y que le corte el cuello ahí sí, en medio de la hecho. clase. Dice... Ah, bueno, ¡Saludos! Lamento interrumpir, pero no pude evitar notar qué tan lindo es tu cabello. Debes cuidarlo mucho. Oh, Vámen. sí, lo cuido mucho. Utilizo un acondicionador especial y lo cepillo dos veces al día. Debes ser muy importante para ti, pero es una lástima que tan bonito cabello te ha unido una cabeza podrida. Oh, oh, oh, oh. Oh, ¿Por qué pones esa oh. cara? ¿Estás asustada? No, no puedes. ¿Qué? ¿Para qué? ¡Creer que hayas hecho eso! <risa> ¡Le diré a los profesores! Adelante, hazlo. Seguramente ellos amarán oír cómo discriminabas al príncipe de los monstruos. En realidad, ¿debería decirle al rey sobre ti? o a la reina! ¡Ella es mucho más aterradora! En cualquier caso, lo máximo que conseguiré es una suspensión y, oh, utilizaré todo este tiempo libre para enfocar mis pensamientos en ti. Es solo cabello. ¿En verdad vale la pena enojarme? Tú, tú, tú eres un monstruo. Eh, Sí, otra vez la chica. <risas> ah, sí. ¿Ah? Eres basura, perdedora. Iré a decirles. Se va. se va. Y se va. Se va. Se va, la eso es un cumplido. Es mucho mejor que ser acusado de ser una escoria humana como tú. Aunque aprecio el comentario, no creo que eso nos ayude y te volverás a meter en problemas. Está bien, así. El profesor me ama. Además, lo importante es que no volverá a molestarte, incluso si deben no. de tener miedo de otros, de nosotros. Chara no. Chara no. <risa> Cara, no, ¿qué te había dicho de llorar con. de llorar negro? <risa> no no mamá.